Frito con salami es el tema, es la canción que le sacó Watson Brazoban a Mozart La Para. Señores, si es que el cantautor Watson Brazoban está haciendo tendencia en las redes sociales tras sacarle una canción a Mozart La Para, luego de que el urbano dijera en una entrevista realizada en la Lofoques Radio que cuando él llegaba de Miami tenía que hacer su cena frito con salami. Escuchemos. No, yo sentía que estaban atendiendo a Mozart La Para, no a Erison Fernández. Si con mi trabajo yo te compro apartamento y muchos viajes a Miami, entonces ¿por qué no me cocinas si yo debo prepararme frito con salami? No relajes mami, frito con salami. Frito con salami, señores, y con eso frito con salami le damos la bienvenida a Néstor Flow, papá tarima, ¿eh? Señores, buenas tardes, buenas tardes. gracias, Angel Lizardo, la familia. A las 5 la de, la de la tarde, llegó Pro, llegó. Camila merece tu primer que te ríe de una vez. <risa> Digo, hoy están más cerca ellos. Hoy están ellos, felices. ¿Lo entienden? Señores, buenas tardes. Un par de minutitos atrasado culpa del parqueo, tú sabes que no encuentro. No, y los tapones, te entendemos. Lo, lo, porque... Los tapones, te entiendes. Entonces, el vehículo sí, es, claro. muy grande. es muy grande. ¿Tú Se lo roban, señor mal, <risa> <risa> <risa> <risa> Señores, buenas tardes, damos la bienvenida a todo ese público que siempre está eh, activo con los osobrosos. No puede nadie con este equipo, eh, con amable a la cabeza, eh, están los muchachos eh Víctor valle esquina caliente. Eh, eh, siempre pelado verlo allí ese muchacho nunca lo he más peinado no no no el eh, flaco todavía tengo un risor con, con un primo <risa> de un primo bueno. de bueno familia de tienen dos semanas en eso pero no con tonto. Eh? bueno nada na tonto nada <risa> me una sonó tonto. una tonto nada muchachos qué tenemos nosotros la para frito con salami qué tú opinas de eso es ridículo ese... este muchacho venía ahora a hablar eh, tú crees de eso. no pero era su tiempo en estos no, no, no, yo tenía de, que hablar de eso hablar. cuando ahí lo atacan al principio hablar todo cuando eso. ella habló cuando porque, ella habló sí, sí porque ahora es ahora está apagado y se ve como feo se ve sí. feo porque está eso apagado sí. está apagado, eh. ahora si estuviera eh, sonando bien con tres canciones fue habló de eso, está bien, porque están sonando sus canciones. Pero eh, tú crees pero un sonido de un sonido. No un sonido, se ve así, pero Yo no sé, no es no un tipo chimoso ni nada. Tú no, ves, no. Eh, pero todo el mundo lo ve así ahora, porque eso sí. no está sonando, entonces usted tiene que tener cuidado con eso. Eso que él dijo, ¿hace qué tiempo se separaron ellos? Hace tiene un, un tiempo, tiene un ya, tiempo. Tiene era, un, ¿Y por qué sí, él no dijo eso al principio? Cuando lo atacan, cuando él fue víctima. Sí. Tiene porque todo el mundo se le viró a él, sí. entonces ahí era que él tenía que desglosar eso. Mira, no decir claro. lo que había detrás, claro. Y decir, no, mira, yo me fui porque de la tenía que comer plato con salami, pero ahora queda eso grande. Ahora le queda como grande y ridículo. A él, con salami, y todo, que, que, no, no que lo así lo hacía él. Eh. Porque no. Ella, no se lo, ella no se lo hacía. O sea, ella, él tenía que llegar y pelar su plata, lo majarlo, no majarlo. Eso, eso y, es como feo. Entonces sí. también el público está esperando lo buenos que ella hacía. Que lo diga también, si él va a comenzar a decir. Mira, no una buena madre, él lo dijo. Estamos, es buena no, estamos madre, esperando las acciones. La sí, de pero que no, dijo buena. más cosas malas de ella que bueno Lo único bueno que dijo fue, ella es buena madre y la madre de mi hija ya Miren, después otro y, no hacía esto no hacía lo otro no hacía no, aquello usted sabe que usted se casó con una extranjera que usted pensaba que ella le iba a ser asopado la noche <ríe> y el y también se quejó de la transformación de Alessandra que Alessandra se transformó o sea no es la misma que le y quién conoció. le dio los cuartos no fue ¿Eh? fue que le dio los cuartos para eso él no. sabía lo que ella iba a hacer porque, porque no, estaban juntos no no está mal parado él ¿Qué, en ¿qué, cuanto a eso eh, no no veo que esté bien hablando de eso. Que no. haga música como él sabe hacer, que tiene mucho talento. Que vámonos, a fritar y la vuelta, que haga música. De suerte, a No, y banda. nunca pagar con la misma moneda. Porque si no. en el caso cuando ella salió a hablar de él, a dos ¿qué? que. No dijo nada. Exactamente. No, hiciste si como tú decías ayer. Si a los foques que eso es su parte de hinchar de sacar información, pues tengo un límite. Porque como tú decías, la madre de tu hija y tu hija vive con ella y le perjudica por dime mira, eh, no puedo hablar mucho porque estoy tratando de llevar una relación con mi hija principalmente. Exacto. tengo que a, Tiene que haber un respeto tanto de ella como el mío. Si ella habló en ese momento, ¿qué? Okay, pero yo estoy aquí para que me pregunten mi proyecto. Ah, ya. ¿Tú, tú ¿eso que era? Ves, qué bien es? Más nada. Hablo de mi música. No sentarte a, a, a derrumbar una mujer, pues mamá la que pero sea. Es qué música va a hablar hermosa si él no tiene? Pues, no hay música wow. ahora. El, el, el vaina que hizo con Rochi fue un fracaso. Ay, eso fue un fracaso. Aquí, eso es mentira: que dinero pega a la gente. <risa> pues, mo, bueno, ahí eh, eh, está forrado, sí, bien, de sí. De, de, de de pero sitio, no, no, pero no está. Amosa, que grafite el palacio, como él dijo en el 2008. ¿Tú te acuerdas? Cuando deje de sonar, voy a grafite el palacio. Que vaya a grafite no, el palacio, no. que ya es hora para que claro, lo lo lo, lo, lo, lo, arreglen lo y lo ponga a sonar <risa> no tiene ahí termina sí termine de completar eh. tiene que hacer música moza que es lo que queremos pues, Métete de nuevo a la canquimanía. La que... tú crees que eso le sí porque hay mucha gente que lo critica le todo funciona todo... más moza la canquimanía sí, que está tirando sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí Solo hay que tener fe. Y que eh. la vida, solo hay que tener fe. Ahí en gimnasio. La Zumba eh, eh, ahí. Las mujeres eh, del parque en la Zumba. La Zumba en la vida, solo hay que tener fe. Te para allá para la Zumba a las mujeres de allí con esa musiquita. Ay, como de ahí, amable. Matamos para la allí. Zumba igual. Allí, eh, allí se ponen ellas. Ah, pues lo mandan para que la zumba taba? y Gordo. que, pues que qué para? dijo ahorita que estabas echado cucharada de arroz ahora? Que cuidado ya soy sí una. Estamos, Entonces, estamos, que vaya para la zumba y... Oye, lo No te caiga, no, de Y una. Y si que dos, no una. Lo que yo viví día, a día. Se tiene que dar claro, clase si no quería. A Oye familia y que que no, tenía, no teníamos, como vinimos de abajo, saben Señores sí, Ese malo, es el tema, que queremos de morta, no queremos sí, que uno de los mejores del Y uno de los mejores completo, tiene sí. sí. sí, que su pollo, aunque Pope le dio eh, su putazo por un tiempo, no es tiempo moza, el único que lo ha sonado es que se llevan ahí fue Blapone, nosotros el Pop y, y, y el Pop como que BlaPon Blapone. Blapone yo duro, también. Ah. Y la pila de duda. duro estabas en, estaba en la panadería, tú estabas en la panadería esos tiempos. <ríe> no, yo estaba no, yo no, día no. estaba en el play, metido ¿En, en el panadería. play. Ay, ni en, la ni en la panadería estaba. en la panadería, estaba en el play, en el play buscando otro sueño Estaba ahí. No, pelota. Y yo, ¿Con la, quién tú yo jugaba, jugaba, Amparito, jugué, yo en Vice liga jugué, yo aquí, yo no no Baisa no, tiene que decirme mucha liga de pelotas. no no yo jugué Amparito, con el chino y los Celi, Amparito, Amparito en los rieles, Fadito Ramos. Con Ay, con, ah, tu, lo viste todo. con Te dije muchas ligas de yo misma, Con Cao. caos. No, no, con caos no yo no, yo no llegué a jugar. Eh, con Luciano. Con Luciano. Con Luciano, con el pulpo. Con Tú con sabes, tener los pies con el, el difunto pulpo. ¿eh? No, la anduvo, la anduvo toda. Ya tú sabes. Ton -ton. No no yo era Ahora. grande. Yo era grande caro, caro y malo me ponchaba mucho pero cuando le daba la bola había que buscarla. Le, le di un palo una vez a la chiva amigo de nosotros que lo andan buscando todavía. Pues, Ay, nada. Allá di un gime chocando una vez. Saliendo del play primer gime. No la alegría. Hacemos <risa> una carrera me pusí en otra correa y yo vine para de frío frío vino a paso la muchacha y me remoico con todo. Sáquenlo sí, me está porque malo. Porque play que juntaba casi la acera de la calle. y no, o sea, el, el blanco y play <ríe> blanco. El día, Señores, seguimos con más información, no. hoyo está hoy. ya tú sabes que seguimos.